Saludos a todos, el día de hoy vamos a ver las bandas de Bollinger un indicador bastante usado en especial en las opciones binarias de hecho es, in, es bastante utilizado en todas partes Tiene, es, es bastante flexible y se adapta bastante bien a muchas, muchas situaciones eh, su creador John Bollinger hizo un amplio estudio respecto a este indicador y de hecho dejó dicho los parámetros que debían utilizarse en cada situación pero en general pide que se utilicen los parámetros digamos que los parámetros más flexibles para este indicador que vamos a ver el día de hoy son los parámetros por default entonces primero que nada vamos a meter el indicador vamos a indicadores y buscamos bandas de bollinger va a ser eh, esta parte de aquí es cerrar el tipo de media móvil es simple, o sea, un SMA, un, una media móvil simple o un Simple Moving Average. Eh, el periodo son 20 periodos, los periodos son la cantidad de velas que va a utilizar del pasado para hacer sus cálculos, y la desviación estándar es de 2. Cabe señalar que, bueno, hay otras dos formas de utilizarlo. La primera, que dicen que cuando quieren que sea como algo más rápido, se va a utilizar, eh, digamos que en la parte de periodo se utilizaría 10 y en la parte de desviación estándar se utilizaría 1.9 no es el caso, vamos a hacerle eh, digamos que hagamosle caso a John Bollinger y utilicemos las partes promedio ¿Okay? y tiene otra opción que nos indica que si quisiéramos algo a muy largo plazo se recomienda utilizar eh, 50 periodos o bueno no solo 50 periodos sino que 50 periodos y, sí, y 2.1 en la desviación estándar ok como les iba diciendo nosotros vamos a usar las cosas por default es decir 20 periodos y 2 desviaciones estándar vamos a poner los colores lo vamos a dejar en blanco porque si no resalta demasiado los vamos a aplicar y ahora que ya lo tenemos estas son las bandas de Bollinger entonces rápidamente lo que les quiero explicar es que John Bollinger lo que hizo fue que a la hora de crear su fórmula con los parámetros básicos que les acabo de dar vamos a tener dentro de las bandas tenemos la banda superior, la banda arriba la banda inferior, que es la banda de abajo y la media móvil, que es la banda central que es una simple moving average o una banda, es este una media móvil simple el 88% de la gráfica, más o menos, cabe dentro de las bandas de Bollinger, con los parámetros básicos. Eso quiere decir que el porcentaje restante va a ser un indicador crucial para poder eh, distinguir algunas, digamos, entradas en el mercado. Antes de seguir adelante, debo decirles que bueno, existe un mito acerca de las bandas de Bollinger y es que las bandas de Bollinger cuando tocan en la parte alta o sobresalen hay que entrar en venta y cuando tocan la parte baja hay que entrar en compra no funciona así la otra es que las bandas de Bollinger por sí solas van a dar eh, negociaciones bastante buenas con cualquier estrategia basado solamente en las bandas de Bollinger y tampoco es así, de hecho la estrategia que les dije es como la estrategia principal la siguiente estrategia que dicen que funciona es buscar W's y M's al respecto entonces se buscan W's y M's dentro de las bandas de Bollinger por ejemplo esta de aquí y dicen que con eso puedes tener negociaciones positivas u operaciones positivas Déjense las dibujo por ejemplo una W y dicen que ya eso es suficiente y aquí hay otra W y dicen que ya eso es suficiente y les tengo malas noticias eh, pueden encontrar W's y M's en todas partes no siempre van a quedar positivos y no se los recomiendo las bandas de Bollinger incluso su creador dice que las bandas de Bollinger no son buenas por sí solas requieren mezclarse con alguna otra cosa hay tres cosas con las que las bandas de Bollinger deben mezclarse entonces vamos a pasar a explicárselas la primera es con otros indicadores es decir, para que yo pueda encontrar eh, señales en las bandas de Bollinger debo de mezclarlos con otros indicadores algunos de ellos, bueno dos de ellos que son de los más utilizados aparte de las bandas de Bollinger y que funcionan en combinación con las bandas son el MACD y el RSI y es porque los indicadores crean divergencias entonces una vez que comprendan los indicadores como el MACD o el RSI se van a dar cuenta que en el indicador vamos a simular que hay un indicador aquí a rayarlo con doodle porque no siempre vamos a encontrar lo que queremos ok, entonces suponiendo que tenemos un indicador aquí que va para arriba, para arriba, para arriba y de repente llega a la parte alta de la gráfica y de repente el indicador va para abajo entonces tenemos como nuestro nuestra gráfica va para arriba y nuestro indicador va para abajo ya sea MACD o RSI eso indica una divergencia como nosotros estamos viendo que las bandas de Bollinger, bueno, tocaron la parte alta, pero luego consolidaron en la parte del medio. Podemos ver que a la hora de bajar se comprueba en esta parte de aquí que tal vez tal vez junto con el indicador que nos da la divergencia podemos ver un cambio radical en la tendencia, ¿Okay? Eso es como una forma de encontrar utilizar las bandas de Bollinger en conjunto les repito, no las utilicen solas no funcionan muy bien solas ni siquiera el creador lo, lo, lo recomienda el buen John Bollinger ahora, la siguiente forma es una figura ¿qué figuras utilizar? cuando hablo de figuras me refiero a figuras chartistas las figuras chartistas usualmente eh, nos dejan ver Cosas como banderas, como banderines, como por cabeza a hombros, como cuñas, todas esas, digamos, esas figuras de forex que nos enseñan que dan una dirección. Bueno, si se combina con ellas, entonces sí podemos encontrar alguna eh, negociación que nos quede en positivo. Por ejemplo, en este caso, una figura aquí. Sería un pequeño hombro cabeza-hombros. Sería este. Sería este. Y podríamos ver que este pudiera ser el siguiente hombro. Entonces de aquí podemos ver cómo cae. O tal vez podría ser este el siguiente hombro. Bueno, sería exagerado que este fuera el siguiente hombro. Pero en cuanto a figuras, tenemos un hombro cabeza-hombros en ese punto. Más adelante, bueno, podemos ver si hay otras cosas. Por ejemplo vamos a buscar cuñas o algo por el estilo por ejemplo aquí podemos ver una bandera entonces si fuéramos chartistas podríamos ver que eso es una bandera y que esto es otra bandera y la bandera, bueno, la forma en que la bandera queda en la parte alta, o sea rompe la parte de la banda superior y en el regreso no llega a la parte central nos indica que es una consolidación que tal vez lleva mucha fuerza y la parte digamos del librito que nos dice cómo operar una bandera nos dice que de aquí a aquí se toma la distancia más o menos y esa distancia se va a dar de nuevo al menos de aquí a acá arriba más o menos que si lo miden es similar de hecho ahora yo tengo curiosidad vamos a borrar estos y vamos a mover con el rectángulo para medir entonces de aquí de aquí y lo movemos ahí está ¿ven? similar entonces, esos son como formas básicas de aplicarlo junto con eh, las bandas de Bollinger y la siguiente es por acción del precio la acción del precio, bueno, nosotros sabemos que la acción del precio se basa en la lectura de velas entonces nosotros podemos localizar velas o conjuntos de velas o patrones de velas. Que nos digan que va a dar la vuelta la gráfica. Y esas velas deben estar digamos en la parte superior o inferior de las bandas de Bollinger. Por ejemplo esta parte de aquí nos indica una... Digamos que es un tipo de hombre colgado con una engolfing bajista. Y si usamos las tres velas podemos ver que es... Es como un tipo de estrella del atardecer. Entonces sabemos que va a dar como la vuelta. En la parte de aquí tenemos algo bastante, bastante peculiar. Porque es como un engolfing alcista. Tiene un gap ahí. Digo, es un buen aviso que va hacia arriba. Tiene mucha fuerza. esta de aquí es como un tipo de Harami. esta de acá es como un tipo de estrella eh, estrella del atardecer otra vez y así si lo hacemos backtesting estamos viendo cada vez eh, que llegue a la parte alta podemos observar que vamos a encontrar velas que indican cansancio en la tendencia y van a querer dar la vuelta tal vez. En dentro de la estrategia ustedes no buscan la primera vela. Tal vez buscan el conjunto de velas de esa zona. Y se acaba convirtiendo en un soporte y resistencia. Eso ya depende de la estrategia que buscan. Pero eso mezclado con las bandas de Bollinger les va a dar una solución a su estrategia. Solo hay que estudiarla. Ahora, las bandas de Bollinger nos dan tres cosas. Específicamente tres cosas. Una. Nos dice dónde posiblemente hay que observar un cambio de tendencia debido al cansancio de la gráfica, ejemplo, en esta parte de aquí tenemos que va caminando toda la gráfica, va caminando junto a la banda superior y de repente se acaba, y en la siguiente tenemos una consolidación que está lejos de la parte alta, y en la siguiente tenemos una señal de cansancio con las velas. ¿Por qué? Porque las velas dicen que va hacia abajo, y aunque las velas quieren subir, ya no hacen un alto más alto, y nos dejan una señal de una vela que es una estrella fugaz, que esa vela es esta de aquí. Y después de esa tenemos un gap y una bajada, entonces nos deja ver que se acabó. Ya está cansado el gráfico, entonces empieza a dar la vuelta. La siguiente, no bueno, nos dice, nos habla de las tendencias. Aquí mismo podemos ver acerca de las tendencias, y es que cuando hay una tendencia continua, no hay regreso de la banda, bueno no hay regreso a la banda inferior, es decir, si ustedes es, ven esta parte de aquí, no existe un regreso al promedio. Recuerden que las bandas de Bollinger trabajan con una idea de los promedios, es decir, todo regresa a la banda central, no siempre, no saben cuándo, pero regresa a la banda central y cuando vemos una tendencia vemos que de las bandas donde es la tendencia si es bajista la banda de abajo a veces regresa a la banda central pero no va a la banda superior cuando es bajista y viceversa aquí lo podemos ver y aquí lo vemos otra vez y aquí en esta parte ahí se acabó porque ya llegó a la banda opuesta y por último qué nos dice cuando las bandas de Bollinger se hacen pequeñas, cuando se estrechan están formando una olla de presión que está a punto de estallar, es decir a veces cuando esta olla de presión se forma tenemos un estallido el primer estallido es para el lado opuesto, a veces a veces pasa y luego tenemos la tendencia, pero lo primero que nos dice esa parte donde las bandas de Bollinger se constriñen o se hacen pequeñas o se aprietan quiere decir que viene un gran movimiento, entonces Deben de estar atentos a ese gran movimiento. Puede ser un gran movimiento que inicie una tendencia. Y a su vez, bueno, con las explicaciones anteriores van a saber cuándo terminan esas tendencias. Muy bien chicos, sin más por el momento, yo me despido. Eso es todo por las bandas de Bollinger. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.